Estamos aquí en la Ciudad de Medellín, en el Parque de las Luces, acompañando a los líderes de movimientos sociales en una manifestación por el proceso de paz. Juan Pablo, buenas noches, cuéntanos cuál es el objetivo de la movilización. Eh, buenas noches, estamos aquí reunidos en la Ciudad de Medellín eh, para mostrar que el acuerdo de paz y lo acordado en La Habana no está solo y que de cara al nuevo gobierno, las organizaciones sociales y de víctimas vamos a estar presentes para que lo acordado se cumpla al pie de la letra y para mostrarle a las víctimas que no están solas. Muchas gracias Juan Pablo, ya lo vieron ustedes entonces, la gente, la ciudadanía y la ciudad de Medellín pide que se cumpla el acordado por parte del gobierno nacional. Mi nombre es Daniel Castro y esta es Otra Voz de Antioquia. Gracias.